Mira, ya que estamos aquí hablando y recordando y demás, ¿vale? Eh, os quería... He visto un post, ¿vale? De un culturista, un culturista ya de los de la época de, de Catasco y de, y, de, y de Paco, ¿vale? Eh, que me pareció bastante interesante. Bueno, Sergio García, yo creo que todos le conocéis, los, los que estamos aquí sentados. Y me pareció interesante porque salía hablando de cómo comía él antes de competir o de cómo creció él, ¿vale? Eh, lo de aquí cada uno tenemos una historia, yo empecé muy delgado yendo al gimnasio, 65 kilos en concreto, venía de las artes marciales Yo creo que Dufour también, porque Dufour compitió con 60 y pocos kilos, así que no creo que llegara con, no creo que llegara con 120 kilos allí al gimnasio eh, El caso de Paco y de Saúl no los conozco bien, Saúl creo que también empezó delgadito 61-300 61, ¿y tú Paco? 75 kilos y venía, bueno, había hecho judo, varios deportes, pero básicamente fútbol, jugaba al fútbol y con 16 añitos que empecé pesaba esos 75 kilos. Vale, o sea, que todos hemos empezado, pues eso, con presión atlética quizás, pero gente delgada, éramos todos delgaditos y tal. Y, y me parecía curioso porque en el post él decía cómo comía, eh, antes de competir, digo, o sea, en esa época en la que no sabemos de dieta, no sabemos de suplementos, no sabemos de nada, simplemente... Eh, sabemos que hay que comer mucho pero no nos dicen nada más y, y, y por ejemplo hablaba de bocadillos de chorizo de bocadillos de, pues, de panceta de desayunar litros de leche entero con bollos y no sé qué y me recordó un poco a mí porque yo también empecé así o sea yo yo, eh, yo no era, se comía lo que había en casa pues para desayunar yo recuerdo por ejemplo que a mi madre yo le decía una tortilla de clara y me decía cómo vamos a tirar la yema y me hacía una tortilla Claro, como buena madre que pensaba que los huevos eran malos, como mucho de tres huevos. No me hacía de más porque decía que dónde iba con más huevos y tal. Entonces te tocaba tirar de leche entera, de magdalenas, de, pues, de lo que pillabas, ¿no? Y, y yo lo hice así, hasta el punto que cogí 50 kilos en un año y medio, poniéndome gordito. Pero claro, es la única forma y no me arrepiento de haberlo hecho así, ojo. Y os quería preguntar a cada uno de vosotros cómo hicisteis para crecer ...en esa primera época en la que no teníais ni puta idea de nada... ...ni había suplementos, claro, porque hoy en día los hay... ...pero antes no los había. Yo, ahora que dices el, el tema de, de, tus, de las claras y tal... ...yo tengo una anécdota de cuando, cuando empezaba al principio y tal... ...y bueno, yo siempre he tenido la suerte de que... Eh, ...empecé a entrenar el gimnasio de Juan Marco, ¿vale? Porque el gimnasio estaba al lado de, de la casa de mis padres... ...cuando vivía con mis padres y me apunté allí. Entonces yo siempre de un principio he tenido un poco la referencia y, y la marca de Juan en el sentido de que me orientaba con el tema de la comida, el entrenamiento y todo, ¿no? Entonces no he pasado esa, esa fase de experimentar o, o ¿sabes? Pero con, con el tema de las claras yo cuando, cuando, porque antiguamente claro, la yema era el demonio. Entonces era tortilla absolutamente solamente de claras. Entonces yo me hacía las separaba, porque aparte no habían claras eh, líquidas, sí, como hoy en día, embotelladas, y tenías que separar eh, la yema de la clara del huevo, ¿sabes? Entonces, yo se las dejaba en un bol todas las yemas a mi madre, no sé, 12, 14 yema, yemas allí, y yo me hacía mi tortilla de claras. Y luego me enteré que mi madre con esas yemas hacía plan, y luego me ponía el plan, o sea, que... <risa> Que en ese sentido ya era un era un avanzado a mi época y ya no separaba las, las claras de las yemas. Ya me las comía por separado, pero luego se juntaba todo, ¿sabes? Bueno, eso se le llama reciclar. ¿sabes? Eso, hoy, eso hoy lo llaman reciclar, te hacen un cuenquito especial y lo llaman reciclar, cuando de toda la vida así así. Yo recuerdo cuando ya mi madre sí que me dejó empezar a separar las claras y tal. Claro, te vas haciendo mayor y ya te van permitiendo más cosas. Y empezó a hacer lo mismo, a hacer flanes, pero llegó un momento que te, estaban mi padre y mi madre hasta los huevos de flanes ya, y directamente empezamos a echársela a los animales que teníamos en casa, siempre hemos tenido muchos. Y, y luego tuve la gran suerte de, de hablar con una panadería, que en las panaderías, bueno, las panaderías, pollerías, tiran las claras por cubo. Y tiraban las claras, pero a cubos todas las semanas. Entonces yo me llevaba un par de cubos todas las semanas, que serían como que unos 30 litros, y me daban unos 30 litros de claras. Claro, luego pues era todo el día comiendo claras, ¿sabes? Pero tuve esa gran suerte de que me, un amigo empezó a trabajar en la pastelería esta y me las daban. Curioso. ¿Y tú, Raúl, cómo fue? Pues yo como empecé tan jovencito, a eso de faltaban meses para cumplir los 14 años, de ahí recuerdo, fíjate, el peso exacto porque me lo pidieron en el colegio. El maestro del de, profesor de Educación Física. Y no se me olvidará el peso jamás. 61,3 kilos. Entonces, yo ya con 15 años, 16, ya era prácticamente cuando empecé, pues me, me encantaba esto. Y claro, fijaos que yo el primer macro que, claro, que yo oí a alguien decir, no, no, no recuerdo quién, me dijo, hay que comer muchos hidratos de carbono. Punto. O sea, no me dijo proteínas. Yo no sabía <risas> ni lo que eran las proteínas. Hidratos de carbono, claro. Yo cogía... Todo lo que salía detrás, hidratos de carbono. Pues imagínate, todo lo que tiene hidratos de carbono. Colacao, maicena en polvo antes de dormir, papillas, o sea, cerea de eh, dulces, pasteles, todo lo que tuviese, hidratos de carbono. De ahí que, bueno, cogí, eh, tomándomelo un poco en serio, me puse gordo como un follo, cogí estrías, me, me, me llené de estrías por todos lados, porque subí cerca de los 30 kilos en... En, eh, a, a razón de, de unos seis meses, de medio año, ¿vale? Algo de músculo crearía con el poquito de proteína que llevaba todo lo que comía, pero prácticamente la pena fue cuando me di cuenta que... Claro, cuando aprendí con el tiempo que no era el hidrato de carbono. <risa> yo, joder, tío. Cago en la puta, nada. Pues nada, ya aprendí que era la proteína ya con 16 años y tal y a partir de ahí, bueno, pues empecé ya también a estudiar todo, todo igual que todos nosotros y... Y, y nada, pero fue así, a base de hidratos de carbono, todo lo que tuviese hidratos de carbono, 80, 90 por 100 gramos, eso que me zampaba. No, por lo menos te lo pasaste bien. Sí, o sea, sí, no, sí, se sí. Puede, no se puede decir me que sufriera. Muy, muy cortito en mi carrera deportiva, un tiempo muy <risa> cortito, pero, pero disfruté. <risa> ¿Y tú qué, Duffy ¿Cómo? Yo es que fue todo muy accidental, o sea, porque yo realmente empecé a competir ya a 13 meses entrenando para culturismo. Entonces, bueno, yo hacía pesas y tal en judo, siempre competía menor menos de 60 kilos, entonces siempre iba con el peso muy ajustado. Y bueno, pues eh, tuve un problema, bueno, falleció mi novia y dejé el instituto, dejé... Bueno, el instituto todavía no lo dejé, dejé el judo porque me, me rayé muchísimo y me acuerdo que al principio comía muchos potitos. Muchos potitos. El tema es de, de, de comer de tal con, en mi casa, bien, desde el primer momento, bien. Y yo era potitos, potitos, y recuerdo que me hacía batidos con contesas. Pues una sí. con teto, me lo batía entero, y los primeros batidos que había los mega más y tal, pero yo la verdad es que no, no, no he tenido demasiada... Fui, desde el principio fui bastante organizado, fui bastante organizado en ese sentido, quitándolo de los potitos y lo de las contesas y tal. Sí que era bastante, bastante organizado porque rápido, porque yo ya venía de comer muy bien porque como competía en judo a un nivel alto y tal, iba al, al centro de alto rendimiento en Madrid y llevaba años a dieta porque tenía una categoría de peso asignada en mi equipo, pues no supo, el cambio fue en, en cuanto a cantidades, pero yo ya sabía lo que era comer proteína, lo que era comer hidratos, estaba bastante forma en ese sentido. Y entonces, para mí no fue demasiado cambio. He comido... O sea, he comido más, más años de mi vida. De esta manera, desde los 14, 15 años he estado haciendo dieta y para mí era muy fue no fue mucho cambio. Tío. Hostia, y ahora que has hablado, tío, que, que me ha venido el Mega Más 2000, joder, ese nos sonará a todos... Eh, La pura azúcar. Eh, sí, sí, que luego sacaron el Mega Más 4000, que te los regalaban con unos aminoácidos, que venía el bote pegado, que no sé qué. Bueno, eh, todos esos suplementos... Eh, la gente de aquí a muchos ni les sonarán, eran los típicos gainers, están desapareciendo. O sea, ese tipo de suplementos ya están desapareciendo de las estanterías, de las tiendas y de todo, porque cierto es que son hidratos muy sencillos, de, de, o sea, muy simples, proteínas no llevan mucha cantidad. O sea, como suplemento nutricional, por así decirlo, no es que sean gran cosa, pero sí que tenían un servicio muy bueno para la gente cuando está empezando que le cuesta muchísimo comer. ¿Qué opináis de que esto...? Porque además la gente de hoy en día... Los critica que si te van a volver resistente a la insulina, que si no sé qué, porque llevan azúcar y, o sea, los ponen a parís, Y nosotros somos de la época que los hemos usado. Yo por lo menos los usé al principio sí. para coger peso, los mezclaba con leche, 20 gramitos de proteína que llevaba la dosis de eso con el medio litro de leche, 30 gramos de proteína, 100 de hidratos para adentro, súper cómodo. ¿Qué opináis de que estén desapareciendo estas cosas tan de antaño pero que a la vez eran, joder, que funcionaban, coño, que, que, que, que, que, que hacían la vida muy fácil a ciertas personas? Bueno, yo creo, yo creo que siguen ahí. A ver, no sigue, no existe el típico Mega Más, ¿no? Yo, yo, no se me olvidará mi primer cubito de Mega Más de plátano. No se me olvidará. Y, y claro, yo creo que a día de hoy el, el, el más gainer de cualquier marca con la misma relación de ingredientes existe lo que pasa que hoy, sí, es Sí, existe o sea sigue existiendo pero no se vende o sea es es un producto que, que todo el mundo eh, lo claro, pero, puta, que no, pero claro, no se le a nadie desde que soy entrenador tío un a así. ver a ver yo creo que cada que cada persona cada chaval cada cliente tiene un producto yo creo que antes no teníamos la variedad que teníamos ahora prácticamente es que tenía eso no recuerdo cuando más tarde salió la creatina que creo que 600 gramos me costó 8.500 pesetas cuando, cuando salió la creatina, pero yo creo que es que antes, Robert, no teníamos variedad. Ahora hay mucha variedad y más donde, donde escoger, pero yo si me viene un, un chico de delgado, de, de, de delgado constitucional, típico estomorfo, eh, que no coge peso ni a la de tres pues ¿por qué no añadir un poco de calorías con un suplemento de este tipo que además es, es económico? Obviamente, claro, es un porcentaje muy pequeño de la población y quizás en el culturismo más avanzado de nosotros, pues claro, pues no, no, tiene, no tiene cabida, sí. pero bueno. Mira, yo cuando, cuando empezaba... ¿vale? Eh, ten en cuenta que hace, hace mucho tiempo no había tema de suplementación y de hecho yo cuando empecé con 16 añitos y estaba estudiando no me podía gastar dinero en suplementación eh, y tirábamos de comida y, y, y lo hacíamos lo más práctico posible, pero sí que es verdad que yo creo que ahora claro, todo ha cambiado mucho, hay mucha más información, muchos estudios y cosas y a veces somos incluso, y estamos hablando de chavales, ¿vale?, porque creo que estos productos, es como tú dices, Robert, le va bien a esos chavalitos que siempre están muy fibrados, que son muy nerviosos, que no suben, que llega un momento que no pueden comer más, ¿vale? Y ahora eh, podemos decir, es que esos productos son mierda, porque son azúcares, la proteína no es de buena calidad, y eh, tal, pero, bueno, son productos que para esa gente específica funcionaban. ¿Vale? Y ahora creo que con toda información sabemos mucho más, eh, es como que mm, queremos hilar muy fino, ¿vale? Y sí, cuando ya somos más avanzados y, y tenemos metas mayores, eh, ya plan competición, o, es como que sí, tenemos que hilar más fino pero la base es la que funciona. Y un chaval, un chavalito jovencito que empieza a entrenar, eh, escúchame, no hay que ser muy científico tampoco, métele calorías con un tubo, aunque sea, no sean carbohidratos puros y que sean más azúcares y tal, dale calorías y ese chaval sube. Y esos productos es lo que tú decías, tenían su mercado y funcionaban para la función que tenían, ¿vale? Claro. Eso sí, que te ponías gordo, pero a que subías de peso. Yo es que que pues creo... funcionaba. Yo no he estado más gordo en mi vida que con 85 kilos con el más. ¿eh? O sea, me acuerdo que yo iba con cordoner de oro y es que me cortaba la circulación del cuello, tronco. O sea, no he estado más gordo con, en mi puta vida que con eso. Yo creo que es que ahora mismo... Yo prefiero darle un chaval fruta, crema de arroz y una buena proteína a darle un gainer, la verdad. Y un chorrazo de, de algún tipo de grasa o crema de cacahuete y tal. Es que tener en cuenta que cuando empezábamos, eh, la crema cacahuete era la del Capitán Maní, que era una puta basura. O sea, yo me acuerdo que yo iba al corte inglés a comprar la crema cacahuete. Correcto. Y ahora, claro, aquí ya los chavales tienen una, una, un ramillete de alimentos en, en su día a día. Claro, yo, yo siempre digo lo mismo, es que antes para ser culturista te tenga que gustar esto de cojones, ¿eh? Porque, sí. tío, yo, yo ya te digo, yo me iba al corte inglés cada 20 días a comprar un botecito de crema cacahuete o, o, o cosas así que era como y no las encontrabas, tío. Entonces, ahora mismo, claro, tienen miles de cosas. La avena que tomábamos era la entera, tío. La del herbolario que eso era incomible. Eh, era, era, todo, era todo muy jodido, tío. Y por no hablar de la estructuración de las dietas eh, y de todo en general. o sea Pero claro, yo creo que eso al final te forjaba cierto carácter y, y eso siempre andaba al final en todo, ¿no? En la forma de entrenar, la forma de competir, eh, en todo, ¿no? Todo lo que empapaba el culturismo, como todo lo que empapaba la sociedad de ese momento, pues claro, al final, el que tiraba para la entrada porque le gustaba de verdad. Hoy en día ser culturista, yo no me voy a decir que sea mucho más fácil, pero desde luego eh, es más asumible, porque entonces, tío... Pues, pues ya, no te lo, ya te lo digo yo, Sergio, hoy en día es más fácil, las cosas como sí. son, es más sí. fácil, tiene mucha más variedad, puedes hacer una dieta de sabor y más... Eh, vosotros sois jovenzuelos a mi lado, o sea, eh, antiguamente competir era arroz y pollo, punto pelota ¿qué me estás contando? No, pero, y encima... no, a ver, Paco, pero Paco, yo creo que es más fácil desde nuestro paradigma. ¿Vale? Esto es, como si, esto es como cuando nuestros padres a nosotros nos dicen que somos unos maricones, porque ellos vienen de una poguerra o de lo que sea. Entonces, claro, para nosotros el culturismo de hoy, decimos, bueno, esto es una, está chupado. Pero los chavales de hoy han crecido en el hoy, no han crecido como nosotros ya, ya, ya, ya. con 14 años esquivando yonkis en la puerta de los recreativos. Aunque también te digo una, también te digo una cosa, nosotros, bueno nosotros, yo soy el más joven de todos, pero lo he vivido lo las las y pollo. Eh, como no tenías variedad, era, o sea, era sufrible hacer la dieta, de hecho acabábamos hasta los huevos, pero era mucho más fácil seguir una dieta día tras día porque no teníamos opciones. Hoy como tienen tantas opciones, venga, pues hoy arroz no, hoy me hago una crema de arroz, venga, hoy no, hoy lo cambio por harina de avena, venga, hoy no, hoy en vez de carne, proteína en polvo porque la carne no, o sea, tienen tantas opciones que yo creo que más de una semana no hay ni Dios que hoy en día siga una misma dieta, mientras que nosotros no es que fuera una semana, es que era la puta vida entera igual, lo único que acababas de competir, la típica comida que te hacía tu madre y cosas así porque no había ni chinos, los chinos vinieron ya también después y, y, y tira para adelante y ya está y luego a volver a lo mismo. Entonces, es un poco lo que dice serio, cada uno lo vive desde su perspectiva. Los de hoy tienen tanta variedad que les cuesta hacer dieta por toda la variedad que tienen. Joder, con los yogures del Mercadona o de, de este tipo que hay y tal, me cago en la puta, anda que nos hacen destrozos. Y nosotros nos tocaba jodernos con el pollo, que ni siquiera era de corral, que era el pollo este de carnicería de toda la puta vida. Pero nos salíamos mucho menos de la dieta, yo creo. Yo por lo menos era desde que me levantaba hasta que me costaba lo mismo y sabía que no había más opciones y no te costaba tampoco tanto. Yo, sinceramente, sinceramente, yo... El otro, ayer lo hablaba con, con una amiga de mío. Yo no sería hoy en día capaz de hacer esas preparaciones. Yo, tío, yo me acuerdo que joder, competías en mayo y cortabas la sal en enero, colega. Ahora me, plantea, me plantean comer algo sin sal y digo, mis cojones, es que ni en la carga me como una carne sin sal, tío. O sea, es que no se me ocurre. O sea, y, y eran meses a diez. Yo me acuerdo un puré que a mí me mandaban, que era, no se me olvida en mi puta vida. Todas las noches a cenar, me hacía mi madre un perolo que me duraba una semana y era apio, puerro, rábano y calabacín. Me decían que era para drenar líquidos, pero claro, empezaba en enero a drenar líquidos. Esa mierda, todavía no huelo. Otro año que me preocupé, otro año que se me ocurrió comer salmón ahumado a dieta, no he vuelto a comer salmón ahumado. O sea, es que esa era, yo no sería capaz de hacer una dieta así.